Ya está, ya está grabando. Hola, aquí DJ Díaz y vamos a grabar la zona del camping del Viñarro. Sí, ya hay gente acampando. La gentuza esta. Estamos acampando ya. Gente acampando. Quechúas abiertas. vemos más gente por aquí aquí tenemos una falsa entrada esto lo han bollado porque les han salido a ellos de los cojones pero esto en teoría esto en teoría no es legal La gentuza esta que nos quita los sitios Antes de empezar Que esto no puede ser Pero bueno Y así está el asunto De momento Apágate Ahora Stop!